Eh, buenas tardes, ya casi noches a todos. Eh, mi nombre es Sebastián Rodríguez, bueno, para los que no me conocen. Eh, pues primero que todo, me gustaría agradecerles por haberme invitado. Realmente yo fui del grupo de estudiantes de la Universidad Nacional que comenzó en la CUNGA, pero no alcanzó a terminar por cuestiones de burocracia. Sin embargo, está entre mis planes hacer parte de la segunda corte. Y entonces lo que les voy a presentar hoy son básicamente dos trabajos que estuve llevando a cabo este año en diferentes contextos. El primero es se titula una, sele una selección de, para, la, para el canal de desintegración de un mesón de yendo a tres comunes. Eso hace parte de lo que fue el trabajo de mi programa de verano en el CERT. Y el segundo eh, hace parte de una internship que hice en el grupo de Vector Bosch en en Breve, bajo la supervisión de Goran. El primero, sí, eh, los supervisores son asignados. Eh, uno es Alberto Correa, del Centro de Presquisas Físicas, y el otro es mi tutor allá en la Nacional. Entonces, eso es lo que les voy a presentar hoy. Y pues, eh, partí mi charla en estas dos eh, pequeñas charlas independientes. Voy a comenzar con la charla de la selección del programa de verano y la segunda del trabajo que hicimos en Breve. Eh, entonces yo creo que a la mitad podemos hacer un pequeño espacio de preguntas para el primer trabajo y después para el otro entonces bien este trabajo eh, trata de hacer una selección utilizando un análisis multivariado de machine learning, es algo muy típico que se hace en los análisis y entonces la motivación para este tipo de desintegraciones de mesones, de que justamente contiene el workshop que estábamos tratando que salió ahorita es que la desintegración a tres mesones, en este caso tres cabones, es muy rica en su estructura resonante a bajas energías. ¿Por qué es rica? Porque tiene muchos procesos dinámicos, por ejemplo, el, el cambio de el mesón de, de, de, de, de, de este cuarto la transformación a través de la interacción de él, tiene también que ver con el proceso de formación de adrones y tiene interacciones finales. Esto en general es muy difícil de, descri de describir a nivel teórico. Eh, parte de lo que va a ser mi proyecto de tesis es la implementación de uno de los modelos teóricos que está desarrollando Alberto. Eh, y pues eso es difícil porque no, al nivel de energías que se manejan no se puede hacer uso de la teoría de campos usuales. Está más allá de, de, de las perturbaciones. Y una motivación adicional para este tipo de, para este análisis es la cantidad de datos puros que se tienen actualmente de diferentes, de diferentes fábricas, como son el HCD, el, entre otras. Y como les comentaba, entonces mi trabajo va a ser una primera selección de candidatos utilizando datos del RAM2. Y bueno, entonces eso es lo que les voy a mostrar. Aquí les muestro el diagrama de Paimon para este proceso. Entonces, eh, voy a pasar a la preselección. Antes de hacer uso de un análisis multivariado o MDA, como se ve en las slides, lo que hacemos es primero limpiar un poco todos esos datos, eh, porque hay cuestiones eh, que están ahí que incluso no son físicas, como son lo que trato de mostrar aquí. Lo primero que le trate de remover, o lo que se remueve, son las denominadas clone tracks. La, eh, son tracks que se reconstruyen. Eh, se reconstruyen, digamos, dos veces en el detector, porque comparten muchos hits en el calorímetro, y pues eso realmente eh, es algo que hay que remover, porque eso se va a reflejar en las distribuciones físicas como hitos, que en realidad no son resonancias. Entonces, eh, aquí eso es lo que trato de mostrar, esto diagrama se llama dal que es muy usado en ese tipo de cañones a tres cuerpos, y esas clonas se ven reflejadas en este primer gráfico, en esta región de aquí, o en su proyección, con este tipo, de alrededor de los 1.7 de electrovolcidos parados. Entonces, uno, ¿cómo remueve ese tipo de variables? Tiene que construirse o hacer uso de, de otras, de unas variables, que en mi caso fueron las variables que son las diferencias de las pendientes entre estas compras que están muy puntitas en la reconstrucción. Y lo que muestro aquí es el antes y el después de utilizar este corte en estas variables que se muestran en estas ecuaciones. Entonces ustedes notan que estos son los datos originales eh, que yo tenía y aquí entonces después de este corte ya no es ese piquito, esa región aquí ya está limpia. Eso hace parte de la primera parte de la preselección y eh, algo que yo les voy a estar mostrando a lo largo de este, de este estudio es cómo se ve la masa construida en el mesonte. Entonces, en azul, bueno, entonces es un poco más oscuro aquí, en azul lo que se ve es eh, la distribución de los tres cables que son cambiados antes de los cortes, o sea, en la original, en verde, después de los cortes, y siempre mantengo una cuenta de qué está pasando con los eventos que estoy moviendo, que es lo que está rojo. Y nuestro objetivo, pues, ¿cuál es cuando hacemos un pues para remover el background? El background es estas sidepacks, que así es como se le llaman en los análisis, estas sidepacks que están acá, pues, hacen parte de background que puede ser de diferente tipo, como ya veremos. Entonces, ahí, al hacer ese corte, pues, ya pasamos de ese azulito al verde, que entonces pues, ya se removió parte de ese background proveniente de las clondras el siguiente paso es hacer el uso de variables de GIB de identificación de partículas para remover parte del background combinatorial que está también presente en la muestra original. Eh, entonces aquí la dinámica es la misma. Yo aplico cortes sobre ciertas variables, eh, después reviso qué está pasando con los eventos que removí y eh, ya con eso me garantizo mover, eh, remover background proveniente de otros procesos. En el, eh, el, en el caso particular de este, de este canal, el background eh, más importante proviene de, de desintegraciones de lambda C, yendo a cada un proton y cada un proton, Pion, siendo la primera de mayor contribución, dado que sea da por la misma identificación de, o la mala identificación de un proton por un cabo. Y aquí el proceso es el mismo, ya con esto concluye la primera etapa de preselección, y ya notamos que desde que desde la muestra original hasta este último corte, pues ya el background se va reduciendo mucho más. Sin embargo, esto obviamente no va a ser suficiente para hacer ningún tipo de análisis, es todavía mucho background, entonces aquí es donde entra el análisis multivariado para remover todo lo que no se puede hacer utilizando cortes simples como estos en, en la muestra. Entonces, el primer paso eh, para hacer este este análisis multivariado, Machine Learning, en las diapositivas, es lo siguiente, yo tengo que darle, eh, yo divido mi muestra en dos, que fue lo que yo hice, eh, una la voy a utilizar para la fase de entrenamiento, la otra la voy a utilizar para la aplicación, y en la fase de entrenamiento, yo también tengo que darle, pues tengo que darle un background que sea conocido, y una señal que sea conocida. La señal eh, la tomo de una simulación de Monte Carlos, que por eso es la que ustedes están viendo aquí. Aquí simplemente se señaló no el se background. Y para el background, lo que yo hago es tomar las saipas que, que resultaron de la preselección final. Entonces, cifra 1, cifra 2. Este será el input para el background y este será para el, la señal. Y aquí entonces yo voy a hacer el uso del de paquete que es usado en la colaboración del HCD para este tipo de análisis, es PNDA. Y ya con eso, eh, yo dándole eh, para cada una de estas muestras de Montecarlo y de datos, eh, me va a permitir eh, separar a la larga eh, o distinguir dados unos, eh, unos clasificadores más permitir distinguir a la larga entre lo que es background y señal en una muestra para la que no he es dado esas esos labels no ¿Qué es importante a la hora de darle esas variables input, pues que no vayan a haber correlaciones extrañas entre ellas entonces aquí se muestra la matriz de correlación para señal y para background y pues esta es el final o sea la matriz de correlación final pero pues antes de eso tú se pasó por un proceso de revisión para seleccionar esas variables finales, de tal manera que no hubieran relaciones extrañas. El siguiente paso en el entrenamiento, pues ya es eh, entrenar los diferentes clasificadores. Yo, eh, pues al no tener como preferencia por ninguno, los escogí y todos, eh, incluyendo la familia más usada en la colaboración, que son los DVDs, y también incluí el NLP, el perception. y bueno, aquí lo que se muestra es el resultado de, para las variables de clasificación, eh, tanto para señal y background, lo mismo si está para el NLP, y allá para .bip. Entonces, estas son las variables que me arroja el entrenamiento, y la idea es que aplicando cortes en esas, en diferentes puntos de esas variables, por ejemplo, aquí digamos, pues para este discriminar entre señal y vagabundo. Esto todavía es fase de entrenamiento. Entonces, lo que se muestra es aquí es el resultado de aplicar esos diferentes cortes en esas variables. ¿Qué pasa con mis figuras de mérito? Que es lo que me interesa a mí. Entonces aquí, en el entrenamiento, tenemos eh, eh, eficiencia para señal, para vagabundo, y la significancia, que es la que yo utilicé como figura de mérito para mi estudio. Es decir, esa es la figura de mérito que yo voy a intentar maximizar para para mi enseñar final esto sigue siendo todavía entrenamiento y ya para yo escoger entre los diferentes eh, clasificadores que utilice entonces eh, hago uso de la curva rock que me permite distinguir entre el performance de todos ellos aquí se distingue que eh, realmente todos se comportan muy similar lo cual se confirma para evaluar la integral bajo la curva. Eh, sin embargo, pues ya eh, se distingue que el MLP y la familia de DDPs, pues son como las mejores opciones. Y eso me permite descartar los últimos. Y finalmente, eh, la aplicación la resumí simplemente en este par de gráficas. La aplicación consiste en, eh, en, después de obtener esas cajas negras que resultan de la clasificación para cada uno de los... Eh, clasificador valga la redundancia, pues yo voy a obtener esas variables, pero para una muestra independiente, la segunda muestra que les decía antes, en la cual, la cual va a ser utilizada para la selección final imponiendo cortes, así como les mostré en el entrenamiento. O Aquí sea, se muestra otra vez para dos de los clasificadores. Finalmente, los resultados eh, que se obtienen aplicar cortes en estas en estas variables, se muestra aquí, como les decía yo, la figura de mérito que escogí, o que se escogió fue la significancia, entonces, eh, lo que obtuve fue que, para aplicar estos cortes que se muestran aquí, me dan una, una significancia máxima para cada uno de los resultados finales, aquí les muestro los tres tienen de mejor performance, con su respectiva significancia, pureza y eficiencia de señal. Entonces, eh, esa es como el, la forma de proceder para hacer la selección. Y los resultados finales, eh, pues, digamos, lo va a resumir en esta última gráfica que se conecta con la, la preselección. Entonces, aquí se muestra nuevamente. Eh, en azul ahora es la, es la distribución para la preselección. Es decir, la que les había mostrado antes. Y al aplicar el corte en el mejor de los clasificadores que fue el MP, eh, se obtuvo esta esta distribución que está aquí en verde, Es decir, ustedes ahí claramente sé que el background fue en su mayoría removido. Y pues siempre hay que mantener en cuenta qué pasó con los eventos que descarté y eso es lo que se muestra en rojo. Ahí cualitativamente no puede darse cuenta de si las cosas están viendo bien por la altura del pico, pero es simplemente una idea que uno siempre ya como en cuenta. Y aquí pues esto realmente ya es como más enfocado, el análisis es el más enfocado en análisis de amplitudes, pero pues aquí ya se dice que es eh, mucho más lento, ya la, resonante, la estructura resonante es la que tiene que ser y ya es algo que se podría en principio utilizar para una primera búsqueda de, por ejemplo, bueno, como una muestra que se podría utilizar para hacer búsquedas de violación de CP o para un análisis de, un análisis de amplitudes pero hasta aquí era el objetivo de este primer trabajo que les quería mostrar. Entonces, eh, aquí yo voy a agregar el documento respectivo resultado del, del trabajo, y pues no sé si en esta primera parte surgen preguntas, pues serían un momento para discutirlos. ¿Cuánto tiempo te tomas? Estos trabajos, eh, este el mío fue de dos meses, pero los programas los hay de hasta tres meses. ¿Puedo eh, mostrar tu opinión, señor? Me quedo una de la izquierda, ¿cómo te dice ese el rojo Porque parece que ha cortado más el señal que se va a pegar. Eh, pues si pagamos realmente, como te decías, todas las cifras que no ven antes. No, no, si sí, está sí, bien, sí, pero no. ese es, entonces cortó más señal que va a pegar. La señal se centra aquí, en, la, sí. en esta región, pero pues este... O sea, ¿a qué te refieres exactamente? Eh, si tú ves a los lados, lo que el porcentaje cortó de, de señal, no sé, voy a decir 10-20%, eh, pero si tú ves en el centro, con respecto a la señal, ya, y lo que, lo que cortó, parece mucho mayor un número. Parece que ahí hubiera cortado un 60% y en, las, y en las, los mandados hubiera cortado un 20%. Pues. En el gráfico sí, en el gráfico está muy bien, pero en el foco el pecado la duda. Sí sí sí. Ay, yo pensé que... sí sí sí sí, sí podrían podría implementar otro método, aparte de este otro parámetro de de eficiencia, o otro parámetro que me permita eh, evaluar lo bueno que es el tratamiento, más allá de rock, porque ahí están muy iguales. Entonces puede ser que implementando otro parámetro de evaluación, pueda ser más eficiente al final, alguna de las que decimos todos. O sea, esa es una buena pregunta. Yo, yo también me hice, o sea, yo también pensaba eso. Yo cuando comencé este trabajo, no era, no, o sea, ni lo era, ni lo soy todavía un experto en esto. Entonces, yo lo que hice fue, no, no, a la hora de hacer la aplicación final, no quitarme todos los clasificadores, sino que los mantuve y al final lo que te dice realmente cuál es el mejor es el que te da la máxima significancia. Pero a esta altura, eh, sí, realmente... Eh, no sabría decirte si hay una alternativa, pero eh, aquí yo al menos lo que procuré fue no remover ninguno de estos clasificadores, o sea por eso los incluí todos del principio. Aquí hay unos que sí son notablemente mejores que otros, por ejemplo en los dos últimos eh, hay una diferencia clara, y me quedé con los que eran comparables a la aplicación final. Esa fue como la forma de proceder y no sé realmente si hay como seguramente la hay una forma alternativa de ver el performance si me permito comentar yo sospecho que lo que pasa es que tú saturaste la información que está disponible en las variables que utilizaste para entrenar tus clasificadores uh -huh. la única manera de hacer mejor sería añadir información adicional por otra variables pero es muy probable que sea difícil extraer más información de, de la que es. Típicamente se compara algo que eh, una combinación lineal, una no lineal y no ganas nada. Eh, eh. A lo que se me olvidó comentar en la presentación es que aquí pues yo tuve en cuenta eh, que, no, que no hubiese overtraining durante el entrenamiento, que eso sí es algo muy importante que se me olvidó comentar. Ahí se alcanzan los resultados del test de Colmogoro, que es, mismo, que es lo que se utiliza como para revisar eso. Cuando estás haciendo esta búsqueda de, de señales, como hablamos con con, todo eso, siempre se ha visto que MLP y todo los mundo son similares. Entonces, algo que se puede hacer es que chequear otros aspectos, o una neural la network, una literal la network, para que normalmente yo no La otra cosa es que es importante es que la gente, cuando estás comparando la significancia y todo eso, siempre y sí, las pendientes con el hecho de que vas a tener sistemáticos asociados, no, tener sí, errores sí. asociados. Entonces, pequeñas diferencias como esas, ten en cuenta que siempre va a haber errores y eso se puede porque es la base. de okay. Sí, digamos que los errores son parte de lo que nos pensamos. A... Sí, sí. siempre es una <susurra> okay. Y en la capa después de hacer esto es la base de conducta. ¿Qué variables de eh, Son variables que están asociadas al, al mesón D, pero pues incluyen desde variables cinemáticas hasta el parámetro de impacto eh, que más se utiliza. puede a, si a hacer transformar el, el parámetro de impacto, el, la distancia de vuelo, son este tipo de variables las que se utilizan. Y también hay otras construidas específicamente para, para o sea, pensar en la clasificación. Pues si quieren... Eh, si sí, el tiempo está bien. Sigo con la otra. Sí, no podríamos dejarlo aquí. ¿Sí? Sí, sí, yo... yo creo que es, sí, por hoy Bien, entonces, como les comentaba... Eh, ese trabajo se realizó en una internship durante el primer semestre de este año allá en el grupo de Vector bolson Scattery en Dresden. Eh, era la continuación de un trabajo de un estudiante de maestría, más allá en el grupo. Pero bueno, entonces, el contexto es el siguiente. Ellos allá están interesados en esta señal de, de scattering de Bolsones W, eh, Electrodevil, y ellos o hay pues, un problema, y es que el background con mayor eh, incertidumbre experimental proviene de la mala identificación de los electrones, que es lo que muestra acá. Es el de ese paper. Y además, esa no es solo la, la contribución de background con más error experimental sino que es la segunda más grande en general. Entonces, pues, ellos se propusieron eh, mejorar ese esas estimaciones. Y eh, porque es un poco difícil trabajar este tipo de estimaciones de background, porque requieren de técnicas alternativas a las usuales, a, a los Montecarlos. Y utilizamos este método, bueno, ellos utilizaron en la maestría de Max, este método que es el Driven patricks Method. Entonces, eh, ¿en mí, consiste este método, este método a grande rango, sin entrar en muchos detalles, uno tiene aquí cuatro categorías para los vectores dos que son a nivel de completado y dos que son a nivel de detector, eh, que se denominan PRO, NON PRO, las dos de, a nivel de detector y NON ANA y ANA a nivel de reconstrucción. Entonces eh, hay que extraer de alguna forma eh, unos fake parts bueno, se extraen unos fake factors de una región de control, que es una control independiente de la región de señal de WWH. Y esos fake eh, esos factors me permiten hacer una extrapolación entre los eventos que están en esa región de control y otras regiones, o y la región de, de señal para así hacer una estimación y se va a hablar. No es tan fácil de explicar así en pocas palabras. Entonces, eh, bien, aquí se representan con F eh, los tres partos. Esto que se de acá, esta diferencia corresponde a los leptones que son non-ANA y a la vez non-PRO. Y que esa diferencia, en resumen, eh, corresponde o es pues, de forma equivalente a... Sí, de, esto, esta diferencia que está acá es, en últimas, eh, esta región que está acá. ¿Y qué me sirve para estimar eh, los leptones que son ANA? y non-pro, esos son los cuales son un problema para, el padrado, para la estimación de Pagrava. Esos factores, como decía extraen eh, de otra región, que esa región en particular para este estudio era pretendía ser o pretende ser una mejora sobre las regiones que ya se han utilizado antes y pues eso hay que a su vez evaluarle unas regiones alternativas, la, la estimación hecha por estas que son las denominadas regiones de validación. Ese fue mi trabajo, o se construir esas regiones alternativas para poner a prueba los fake factors que Max se en su tesis de maestría. Entonces, esas regiones son dos regiones, una para muenes y una para electrones. Es importante aquí tener en cuenta pues, que en la, el estado final de esta señal, de mi región de señal, se compone por dos jets, ahí en verde, y dos leptones en azul con sus correspondientes neutrinos. Entonces, eh, estas dos regiones son regiones de tres leptones, ambas. Una está enfocada solo en la estimación de muones que son PEI y la otra en electrones que son fake. Entonces, ¿aquí qué es lo que se pretende con esta selección? Aquí está la motivación, la motivación para esta primera eh, región son eh, los muones o bueno, los, los eh, que son mal identificados como muebles al final. Y eso es lo que se quiere tratar de eh, replicar con esta región de variación y los procesos se hacen de tal manera que uno se quede solo con esos eventos. Y a la vez, pues, removiendo eventos de otros procesos que puedan estar involucrados. De forma similar, se define una región de tres leptones para eh, electrones. En este caso, hay un problema y pues, es que no lo puede obtener eh, eventos de este tipo, que son los que eh, pasarían como background o pro, que es la mala edificación de, eh, de un jet, como un electrón, por ejemplo. Pues aquí es imposible obtener eh, esta configuración con la región de tres electrones, entonces se hace. Eh, se procura obtener una composición similar con una región alternativa, que es la que está aquí, tres lectores en el estado final, y la selección se hace de tal manera que uno mantenga una estadística adecuada y una composición similar. Eh, bien. Ahora, uno, ¿cómo evalúa este tipo de regiones y qué es importante para este método? Pues por un lado está la estadística y por el otro la composición, la composición de mis regiones tiene que ser similar a la de la región de señal y eso es lo que se trata de mostrar en estas gráficas aquí más o menos pero se procura que eh, mis eh, múmeros en este caso vengan de el de Calumperina como les mostré en este diagramas y la estadística tiene que ser no tan buena digamos como la que sería para una región de de, eh, de control pero sí tiene que ser una estadística suficiente ah, y aquí pues se muestra que Ambos de esos criterios se satisfacen, eh, tanto para la región de mones como para la región de electrones. Y ya como el, el resultado final, pues uno tiene que comprobar que, o sea, ya poner a prueba las dos cosas. La estimación dada por este método con eh, la estimación conocida por Monte Carlo en el, caso, en el primer caso, que es el Monte Carlo Test. Entonces uno compara la estimación dada por este método utilizando los fake factors con la información que yo tengo a nivel de los Montecarlo, y de forma similar se hace con eh, el closure en, a nivel de datos. Bien, entonces eh, aquí este es el resumen de los resultados para los Montecarlo. A un lado está el paralelo de muones y para el otro lado en electrones. Digamos que aquí ya eh, comenzamos a notar que hubo un problema en algún punto y es que hay una clara diferencia entre esos puntitos rojos que, que representan la estimación dada por el método de, de por el método que les comenté, con las estimaciones hechas por los Carlo en ambos casos en el caso de la región de Mones, eh, hay una sobreestimación y al contrario para la región de la trans, no sé si se alcanza bien, pero los puntitos están, sobre todo para los efectos pe bajos a, muy por debajo de los datos y después eh, ya el resultado final final, pues es la prueba en los datos, no en el Monte Carlo, y el resultado que se obtuvo fue muy similar, es decir, una sobreestimación por un lado y una baja estimación por el otro. Las conclusiones en este caso, eh, pues, no fueron las esperadas, es decir, si nosotros supiese o sea, si nosotros hubiésemos obtenido un clíosol perfecto, ya el trabajo que hizo más en su maestría hubiese sido... Totalmente satisfactorio, pero al menos lo que se obtiene de estos primeros resultados utilizando estas regiones de variación es que hay que chequear las cosas que se hicieron ahí, porque eh, es claro que estas regiones son de trileptones, la región que le utilizó era dileptónica, pero las diferencias eran significativas. Entonces, eh, eso allá mientras yo terminé, o sea, fue curioso porque esto ya es comentario adicional, eh, mientras yo realizaba el trabajo, cometí un error en el cual los resultados que le mostré estaban todos perfectos. Max se emocionó muchísimo, le contamos a todo el grupo y resulta que cuando corregí el error, pues el resultado ya fue el que fue. Entonces, actualmente, bueno, es, así es como la ciencia funciona, ¿no? Siempre todos los resultados tienen que ser perfectos y pues, al menos de ese trabajo, la motivación, fue motivación para seguir trabajando en este estudio de, de de esa estimación de este background. Y eso sería todo. Por Realmente me disculpo porque este trabajo lo hice el primer semestre y a veces me cuesta mucho explicar ese método matricial. Pero bueno, hice lo que pude. No sé si haya preguntas respecto... puedo contar la suite de la historia, lo que sigue. Así ah, ¿Sí? es. Pues más, corriendo el factor de ahora funciona. Ahora sí, sí, Él le que incluyó como otros procesos también en su región de... Esa sí, es el, el, dos pues, ¿Y el de la de la de la de la de la de la de la que la de la de de la de la de y de la el dos es que realmente en Dresden estuve trabajando con, un software, pues, con, un, con el CAP, que es como el framework que ellos utilizan para su y ya era muy amable, o sea, porque ya está hecho para que una persona que no sabe tanto lo no trabaje. Entonces, no sé si la prueba que me di es realmente la correcta. Y en el HCB eh, estuve trabajando fue directamente con TNDA, y entonces no se habría... Es que... has Exactamente. Exactamente. De pronto, en la próxima ocasión podría contarles. <risa>